la familia, les traigo noticias sobre un evento que nos traen los de Aplant, un evento en vivo y a todo color en la ciudad de Las Vegas, van a celebrar lo que le llaman el Genesis Week, la semana de Genesis, es la semana cuando empezó el juego en el 2019, este año van a tener eventos en vivo donde están invitando a la comunidad, a los jugadores para que participen, serán dos o tres días de eventos. Así es que vamos al documento que voy a subir al barrio, a la sala de eventos de Aplan, para que lo lean con más calma. Aquí tienen el documento, familia. Aquí tenemos al Miles sentadito en el auto del Meta Motors. Miren cómo ya lo están destapando. Vamos a hablar sobre la semana de Génesis 2022, lo que le llaman el Genesis Week, cuando empezó Aplan, en el 2019 acerca la semana Génesis 2022 y estás invitado a celebrar con nosotros en Las Vegas. A partir del 6 de junio del 2022, iniciaremos una semana completa de eventos que no solo incluye una lista de desafíos, recorridos, cacerías, transmisiones en vivo, obsequios y más, sino también una variedad de eventos en vivo y en persona en Las Vegas. Así es familia, este evento será en Las Vegas en Estados Unidos. Habrá muchas oportunidades para ganar premios como UPEX, SPARKS y NFTs exclusivos de Genesis Week 2022. Participe en actividades a lo largo de la semana de Genesis para aumentar sus posibilidades de ganar el gran premio. El primer meta auto del M-Otors Serie 1. El primerito. Único en su clase. Entonces, prepárate para unirte a nosotros y Light It upland, o como iluminar a Aplan. El 6 de junio es que un lunes. Empezarán el lunes con esta semana. Estén atentos, familia, que van a venir muchas cosas buenas el próximo mes. es la semana de Génesis. El 6 de junio del 2019 se acuñó la primera propiedad en Aplan en la calle del 1829 Jefferson. Así nació el metaverso de Ablan y la visión del equipo se hizo realidad. Desde entonces el metaverso se ha expandido rápidamente y cada año reflexionaremos sobre este momento para celebrar el crecimiento y el progreso de Ablan. Genesis Week es la celebración del cumpleaños de Ablan y queremos compartir las festividades con nuestra increíble comunidad. Únase a nosotros en vivo y en persona, en vivo y a todo color. Por primera vez, Ablan está organizando eventos en vivo y en persona para la Semana de Génesis. Aquellos que puedan atender al evento tendrán la oportunidad no solo de festejar con otros habitantes de Ablan y el equipo de Ablan, sino que también recibirán NFTs exclusivos. Los eventos en persona comenzarán la noche del jueves 9 de junio del 2022, que es un jueves, Sí, ahí dice jueves, tontos hoy y continuarán durante todo el día del viernes 10 de junio del 2022 los horarios específicos se anunciarán en una fecha posterior una sea nosotros para una variedad de experiencias en persona con la comunidad incluyen con atención happy hour con el equipo de Ablan. el happy hour aquí en Estados Unidos es lo que le llaman la hora feliz es cuando la gente se va a un bar a un antro y donde hay especiales en los precios de las bebidas alcohólicas. Ahora, dudo que, que ellos paguen por lo que los jugadores van a consumir, pero estaría bonito estar ahí presente y hablar con los creadores de Hablan, con los trabajadores de Hablan, con los miembros de Hablan y platicar sobre el juego, hacerles preguntas sobre dudas que tengamos, tal vez con unas bebidas ya dentro del cuerpo, empiecen a, a soltar la sopa, como decimos. La apertura de una nueva ciudad en directo con el equipo de Hablan. Van a hacer la apertura de una nueva ciudad el viernes 10 de junio. Será en la mañana como siempre, pero lo anunciaron en el canal de Aplan, el Discord. El viernes 10 de junio vamos a tener una apertura en vivo. Va a estar interesante poder estar ahí y ver cómo es que los de Aplan reaccionan durante la apertura de una ciudad, especialmente cuando hay problemas. Vamos a poder estar presente y verlos, cómo reaccionan ellos. Una actualización de la trayectoria. Y un AMA. Cada tres meses sacan una actualización de la trayectoria del juego. Si mal no recuerdo, el mes pasado creo que subí un documento con la trayectoria del primer trimestre de este año. Leanla si no lo han hecho. Importante leer estas trayectorias porque lo necesitan para poder tener una buena estrategia y para saber si la tienen que cambiar. Y van a tener un AMA que es donde se le puede preguntar lo, lo que sea a los panelistas en, en ese momento los panelistas serán los miembros de Apple. fiesta de premios Light at Appland en el Illuminarium recién inaugurado, en un momento les comento cuáles son los premios y después el evento especial exclusivo para jefes ejecutivos Chief Executives si tienen un valor neto de más de 100 millones de UPEX, 100 mil dólares van a invitarlos a este evento que será el sábado en la mañana también lo mencionaron en un video que subieron los de Aplan. aquí está este iluminarium, este lugar apenas lo abrieron, ponen videos aquí miren y creo que se siente como si estuviéramos presente en ese en ese ambiente no me sorprendería familia si los de Aplan rentan una sección de este lugar y tienen el metaverso como está el juego con los edificios que tenemos construidos en el momento estaría bonito miren cómo están los autos pasando estaría bonito si hacen eso y tal vez ver las construcciones que tenemos ahí en el, en el nodo de Winerka creo que a muchos jugadores que estarían ahí presente se quedarían muy sorprendidos de ver cómo se vería el metaverso una vez en tercera dimensión aquí el viernes en la noche es donde van a tener este evento y también es cuando mencionamos que van a tener los premios van a tener un premio a lo que llaman al envasador del juego de Appland. Los jugadores van a poder llenar este formulario para nominar al jugador del año para un jugador que tiene una buena actitud, siempre está ayudando a los nuevos jugadores o a los veteranos del juego. Van a, a escoger a los primeros tres jugadores que estén nominados para este evento, este premio, y a los primeros tres jugadores los van a invitar y les van a pagar el hotel, solamente el hotel, el vuelo, el pasaje, la gasolina, no, solamente el hotel para poder participar en el evento, donde van a tener el evento, que por cierto es un casino que se llama el, el Casino del Zara, ahí es donde van a tener todos estos eventos, y aquí dice que el ganador será anunciado en vivo durante la semana de Génesis, durante el viernes en la noche, en el lugar ese del Luminarium, el ganador, esos tres para un trofeo 250 mil upec un badge en el juego una un icono en el perfil de nuestro explorador desde antier ya se pueden ya se puede llenar estos formularios y se cerrará el martes 10 de mayo a las 11.59 de la noche aquí en los anuncios del barrio está el link hubiese estado bien que le pagaran el Pasaje de avión a los tres jugadores pero por lo menos les van a dar 250 mil entonces de eso habla el documento los eventos que van a pasar durante la semana aquí está el link para que se registren para asegurar su entrada a todos los eventos que incluyen recompensas y obsequios exclusivos los primeros 50 jugadores en comprar un boleto early bird obtendrán un NFT único adicional Solo se mintiarán 50 de estos NFTs. Debe asistir en persona y estar presente para reclamar los premios. Tienen que estar presentes en todos los eventos. Todos los boletos comprados le les garantizan múltiples oportunidades de ganar NFTs únicos por asistir a la semana de Génesis en persona. Nos regresamos. Aquí, donde estaba. Le dan en el link ahí. Así los llevan aquí para que se registren. Ya no quedan. Los boletos de Early Birds de 35 dólares. Ya se vendieron los 50. Tienen pensado ir, van a tener que pagar 50 dólares. Una vez más, hablan de lo que harán durante esa semana. Pero también hablan de los de acceso a NFTs exclusivos. Solamente a personas que estén presentes en el evento. Van a tener mercancía de Aplan, lo que le llaman el swag. Gorras, camisetas, cadenas, playeras. Yo quiero una gorra para tener premios para las personas que estén presentes y mucho más. Tienen pensado ir. Una vez más, recuerden, tienen que pagar 50 dólares. Aquí dice la fecha. Empieza el jueves a las 7 de la noche. Ah, miren, esto no lo había yo visto. Entonces podría yo llegar. Si voy, tengo pensado ir, familia. Ya me registré. Pero como les dije, en el barrio, ahí en la la principal, aún no sé si voy a poder ir en dos semanas sabré si voy a poder estar en el evento todo depende del trabajo que tanto tenga yo que hacer qué proyectos tenga yo pero podría yo llegar el jueves en la mañanita, pero recuerden que todo se acaba el viernes en la noche, porque el sábado van a tener eventos para los chief executives, los jefes ejecutivos, como les dije quiero ir porque realmente quiero hacer enlaces en vivo para ustedes para que sientan que están participando para que vean de qué están hablando, más que nada porque no tienen ningún evento en español y espero poder hacer eso para ustedes platicarles a ustedes a la comunidad de habla hispana de lo que están haciendo, de es lo que están regalando de qué dicen sobre la trayectoria en el AMA no, todo eso quiero compartir con ustedes subir capturas ahí en el en el barrio para que se sientan parte de este evento porque en el futuro, si tienen un evento de estos en Europa, cuando abran una ciudad internacional o en Sudamérica, y algunos de ustedes puedan ir, van a tener una idea de, de cómo serán los eventos. Y así van a saber si vale la pena gastar todo este dinero para poder asistir a estos eventos en persona con los de Apple. Regresemos al documento, a seguir leyendo. La fiesta de los premios Lighted Aplan tu registro de la Semana de Génesis incluye una invitación a la fiesta de premios Lighted Aplan el viernes 10 de junio del 2022. Una a nosotros mientras recapitulamos el increíble año y celebramos el futuro de Aplan junto con los maravillosos miembros de nuestra comunidad. No querrás perderte esto. Ya hablamos eso, ya enseñé la página del Illuminarium y el, el tipo de premios que van a tener para esos tres jugadores sorteo del gran premio pongan atención a esto familia pongan pongan atención a esto que aunque no puedan ir van a tener oportunidad de ganarse este gran premio ya sea que pueda unirse a nosotros en persona o no aún puede ganar el gran premio un M Motors el primer auto serie Uno único en su tipo los jugadores que participen en nuestros eventos diarios en el juego no solo tendrán entradas para sorteos diarios sino también entradas para nuestro gran premio, que es el auto. Todo el mundo está esperando. ¿Un aplander afortunado que ganará el primer auto cuñado de Aplan? Esta es tu oportunidad de llevarte un pedazo de la historia de Aplan. Cuanto más juegues, más oportunidades tendrás de ganar. Publicaremos más información sobre cómo ganar entradas en las próximas semanas, así que estén atentos. No es necesario que vayan a Las Vegas para poder ganarse este premio. Estaría bonito si un miembro... De la comunidad se gana este primer auto este auto familiar muchos jugadores con muchos recursos con mucho dinero van a querer tenerlo y van a pagar una buena cantidad por comprárselo al ganador claro que los que vayan al evento en vivo van a tener más boletitos pero solamente necesitan uno familia rezar mucho mucha suerte y buenas vibras de la comunidad para que uno de ustedes gane este auto Imagínense que lo puedan vender por $1,000, $2,000 dólares. Eso nos ayudaría muchísimo en la vida real, ¿verdad? Lo único que tienen que hacer, familia, es participar en estos eventos que van a anunciar. Y me imagino que muchos de estos eventos serán gratis. Estén atentos a los anuncios del barrio de Hablan para que puedan participar. Si no pueden participar por cualquier razón, familia, porque están muy ocupados en su vida personal, entren al barrio de vez en cuando, cada dos, tres días se pregunten, ¿ya anunciaron algo de cómo participar en la semana de Génesis? Para que alguien les conteste, tal vez no anuncien hasta finales de mayo. Si es que todavía tienen tiempo para relajarse, pero estén atentos, familia. Que alguien en el barrio se gane este auto, estaría bonito. Sorteo de bonificación del inicio de sesión de Spark semanal. Esto no lo había yo leído bien, no lo entendí bien. Por eso me gusta hacer los videos, porque me hace leer bien los documentos, los anuncios. Regístrese con el bono de inicio de sesión de Spark semanal para ganar entradas en un sorteo para ganar un premio especial, familia, un premio especial. Los jugadores que obtengan el bono de Spark semanal al menos cuatro veces en las semanas previas a la semana de Genesis 2002, obtendrán una entrada para el sorteo. Solo son elegibles los bonos de Spark semanales reclamados entre el miércoles 4 de mayo del 2022. Las 12. 1 a las 12.01 AM, tiempo del Pacífico, y el domingo 5 de junio del 2022 a las 11.59 PM, tiempo del Pacífico, antes de que empiece la semana de Sparks, el 6 de junio. Esto significa que incluso si comenzó su racha de 7 días antes del miércoles 4 de mayo, su reclamo seguirá contando. Solo puede registrarse una vez al día, así que asegúrese de mantener su racha. ¿Qué será este premio? No sé, familia, pero yo quiero participar. Yo quiero ganar ese premio especial y lo único que tenemos que hacer es invertir nuestro tiempo entrando al juego cada día, hacer el check-in, el inicio de sesión de Sparks cada día. Es lo único que tienen que hacer hasta el 5 de junio. Espero que aprovechen de esto. No podemos esperar a que te unas a nosotros en la semana de Génesis 2002. Este es solo un fragmento de los eventos que hemos programado. Así que asegúrese de estar atento para obtener más detalles en el Genesis Week Hub. No sé si les enseñé el Hub, pero este es el conteo ahorita en el momento. Aún no ponen más noticias, pero aquí está el conteo de cuántos días faltan para que empiece la semana de Genesis. La semana de Genesis de este año seguramente será la mejor hasta ahora. y Estamos ansiosos por celebrar contigo. Emocionate con los fondos de pantalla de Lighted Upland. Y esto es, le aprietan ese link, los lleva a esta página aquí. Pueden bajar estas imágenes para ponerlas en el celular, no sé. Creo que voy a usar esta para el thumbnail del video, aún no sé, o esta. Para eso es el link. Una vez más voy a subir este documento en el barrio, en la sala de eventos de Aplan Familia. Espero que puedan participar, estén atentos ahí en el barrio que todo el mundo va a estar alocado cuando anuncien un evento, lo único que tienen que hacer es invertir su tiempo familia, espero que este video les ayude un poquito a entenderles sobre el evento de Génesis, de la semana de Génesis más que nada aprovechen para poder ganarse UPEX exploradores, NFTs no sé qué más van a regalar o el auto el M Motors. ese auto va a valer muchísimo familia que alguien en el barrio se lo gane eso sería muy bonito porque todo el mundo estaría feliz por ese miembro bueno familia los dejo les dejaré saber si voy a poder ir al evento en Las Vegas para que pueda hacer enlaces en vivo y tenerlos atentos de lo que hablan durante esos dos días si les gustó el video familia como siempre dejen un like ya llegamos a los 500 miembros familia ya subí el video de cómo participar en el sorteo Espero que participen, lean bien las reglas, porque si no las leen bien y hacen algo mal, no van a poder entrar al sorteo. Muchas gracias por ver el video, familia. Cualquier pregunta, háganla ahí en los comentarios del video o estamos ahí en el barrio para ayudarles. Que tengan un bonito día, familia, y nos vemos despuesito en el metaverso.